¿Violencia intrafamiliar? No, se me quitó. ¿Cuánto se grabó? Pero babies, estoy filmando Esperando a Hell y esperando a Hell. Ay, <risa> sí, esperamos. falto yo. Sí, falta vos. Yo esperando, yo esperando. Yo no sé cómo hacer pero... dedos. Yo tampoco Ay, se hay, Eso, no, eso sí es muy difícil. Pobre pendejo. No Yo supe cómo hacer dedos. Requiere años de estudio. No, no me salieron así de larga. Espérenme, le voy a arreglar una cosa ya. Está mal. ¿Por qué ahora hay menos...? ¿Qué parece que me mi insulto querido santa este año ¿Termine? me porté de aquellas me porté de aquellas no fileré a nadie tampoco reventé cantones Espero me traigas un Impala 64 Lowrider 3. Inas, un kilo de María, un disco de recártel de Santa y un cuadro de Pancho Villa. <ríe> yo. So, ¡Qué wow. gran da ¡Cuenta más! Evo, estoy agregando tanta gente al azar que ya me salen que ni siquiera son mis que contacto con alguien ahora quién dejó el cojo de zona ya no soy yo ¿Qué ojo qué cosa que alguien alguien quitó el ahora sí cierto cierto quién la quitó pendejos ahora sí ¿Qué es un nano <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No mames, un burro follando. Puta ¿qué es esto? Apúrenle. A ver, un de Kerry. De Kerry cabara, Kerry un culazo. ¿Sabes lo que me ocurrió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene siquiera. <risa> Dios, no. no, yo negro tiene de ano ahí. <risa> hey, inviten, inviten! Perdón, mi imaginación es un poquito. Cosa bueno, um, yo pensé otra cosa. Ay, en una espalda, me imagino. Yo pensé que se lo robó. Ala, con color y todo, Sí, por eh, los mangas son así, sí. <risa> todo está mal. Ay, Dios mío, este, aquí, aquí, aquí, no te tocó ese. Oye, esa imagen me la puedo descargar ¿Cómo lo hago? No sé, puede, no sé cómo, pero sí me fue Guardar imagen como. La hizo Qué rica tú Ay, carajo Lo sigamos La descargué, la descargué Buena Ladrona Reporte. ¡Me cogió! ¡Me cogió! ¡Ay, aquí llegué yo! ¡Ah, puta madre! Ay. ¡Oye, qué buenos dibujos! ¡En serio! Creo que Ay. podemos hacer negocios. Yo soy sí. conmigo, no yo, con ella. Dale, yo soy el storyboarder. <risa> ¡Qué estúpida hija de puto! Me podría ser todo mal desde en la ¿Qué? Qué mal de el maño, ver, no me va, va a volver a agarrar comida? ¿Me escuchó? <risa> Hagamos un cómic, yo hago, yo hago la, la, la, la, la, la escritura Yo escribo Ay, ¿eso? No, va a ser porno, dos. ya me imagino Dios mío, Dios, Dios de cuando están chiquitos. chiquito ¿No? Tres, pinche <risa> <Sí>, marzanita, <me>, por... <risa> <Tres, risa> <me risa> voy a cuirías <sellar, risa> Sí, vale. voy a todos Vale te saco Pero... el futuro Perro kioto no, no lo guardo. Esta imagen sí lo guardo. Bueno, la última conmigo. Ok, imitación. No se pone. Hola, Frank. ¿Qué hacen? Nada más escuché que ya te vas a dormir, no, hija de puta. Aún no. ¿Cómo has estado, May? No te puedo saludar antes. Bien. Espérate, rompehielos, ¿cómo era? ¿Qué andan? Están haciendo que me fue un, un rato. Estamos jugando Gartic. Qué bien. Eh? Partida rápida, sándwich, rompehielos, imitación. ¿Un botón? Imitación, carajo. Ahí está. Arte y sí. Escribí una frase. Y no cero. Mm, eh, cero. Eh, go go go go. Ahí ya empezó rayos. Go, go, go, go. Ya que me gustó lo que hizo el artista, ¿no le dejo a su imaginación lo que haga con, este, con esta descripción que le hago. A oh, ver. El... El... El... El... Cars... El... Yo soy dibujar el furro y lo estoy dibujando como el culo. Es verdad, él, él dibuja mejor que yo. Demasiado mejor. Solo que él no, no no no se hace notar. Episodio genérico de la playa. Ay, Y cual puta malparía, gata, romita, te mordí, pendeja. ¿Qué? ¿Qué? Él también insulta a su gato y no, no dice nada. No se va de. ¿eh? No, él me dice maltratador. ¿Verdad? ¡Ande! Okay. Hope. ¡Sí! Yo tengo una referencia. ¡Sí! Ba oh, yo qué sé. ¡Qué rica polla! Espera, ahorita vengo. Ahorita se viene cierra los ojos que me vengo I don't wanna you Christmas ya me voy <risa> quién se fue ay mi amigo. <risa> Bueno, acabé. Mm. Sáquete la teta. Listo. Ahora sí. Me obligan a hacer costas. ¡Ay! Eso eso. Y estamos... <risa> Tengo COVID. Oh, ah, buen vale. paso, Está buena. Mm, buen, buen dato. Tengo es que me van a funar. Oye, es que ya fue, lo voy a poner en restricción de edad. Ya fue a, a los videos. ¿Tienes un canal? Sí, tengo un canal de YouTube. Subí Cartinfona hace un tiempo con otros chicos y también con una VTuber. Oye, a ver, pasa canal. Está en mi perfil de Discord. Es el, es, sí, el VoiceTRD. A ver, vamos a verlo. Abajo de todo está el, el clip de Gartin Fon. Abajo de todo. Abajo de un mundo, ah. no hace videos. A ver, tú, a ver. baja mucho más. El primero, tu YouTube, Sonra. Sí. Oh, su puta madre. ¿Cómo que te llamas en.? El... Void, ZRD, rede, gaming en extras. Abajo del todo vas a encontrar algunos gameplays sueltos. Juega Osu estándar, que asco. Oh, es También juega Osu Talezaico, Manía y Osu Catch. ¿Juegas manía? Sí. ¿Para ¿Para para, para manía? Cuando una PvP. Cuando PvP. ¿Qué es esto? <ríe> ¿Es esto? Bueno, yo voy a seguir comiendo mi sopa. No me te escuadrando. Mm. BTS. Vamos a ver qué abajo está. te voy a hacer. Eh... Voy a decir a la gente aquí: Yo, que puta. Hola, ¿Turu? Dios mío, ¿por qué me tocan estas cosas a mí? Google. Google, pero... Vale. Esto es bastante fácil de hacer. Vamos a dibujar el logo. mi día. de mi mamá. Oigan, ¿siguen ¿sí acá? ¿Eh? No. ¿Sí? No a ver. Ay, si fue cero Hace hay rato sí. a ver. Se fue a jugar robots Y terminó siendo follado Pobre tipo Todo es de ponemos una aquí y ponemos esto. Ay, Dios. Genial. ¿Te imaginas? Sí. Hombre, yo ya terminé. ¿Cómo tan rápido. Yo también. Bueno, esta más? es la última, ¿no? Y nos vamos a dormir, yo sigo jugando a su. Después de esto. Eso. Bueno, descubrí talento hoy día. No, pues te mames, yo que jugar, pero ya se van a dormir todos. Y yo me sigo quedando aquí en traps. Yo dije que se iban a ir todos. Yo no te conozco. y sos tú? Pi, pi, pi, pi, pi. pi. pi. ¿Quién <risa> Solo faltan dos. Ahí se guarda el GIF del trasero. ¿Qué he hecho yo? Eh, yo guardé uno. ¿Me lo pasás? Eh, a ver, pa, escríbeme el directo. Y... ¿Eres? Iture, no? Sí, yo soy historiador creador. Trapo veterano. Sí. <risa> Trapo veterano ya a ver, te va a mandar un pás, Pásame el, el punto GIF. Yo lo descompaginaré y diré que esta es mi obra de arte en Cardiffon. <risa> <risa> que alguien lo complete. A ver, voy a ver mis cargas. Pásamela pásame por... el mon... no, A ver, tengo varios. Voy va uno por a uno, a ver si, hay, si hay en, en cajas te encajas. Okay. Listo. Mm, creo que el sol No estoy seguro si es cero mm. No, no ser tan difícil, ¿no? Mm. Mm. Ah, el Demasiado difícil, ¿no? Demasiado, demasiado difícil Al parecer Demasiado, difícil, Ay, demasiado difícil para una persona común y corriente como vos. Demasiado difícil para una persona común y corriente como vos. Y no sé si estoy hablando con una voz gruesa o es una completa imitación, pero una cosa es segura. Y es que. Vaya. todo? Parece que oh. nada, me nada me sale bien, como uno esperaba. Hola, <risa> qué tal Hola, qué tal Hola, qué tal No me sale No me sale, mira No me sale Yo esperando, yo esperando Yo esperando es, es... ¿No nos falta uno? Sí Realmente Ya, este es el más Loco que hace Google Dios mío que. Dios. Es un volcán. Google uh. no, Google <risa> Muy bueno. Terminó bien. Terminó bien. Todo suma, Todo suma, Francis, <risa> esperando, ¿eres tú? La puta madre ¿Y por qué? ¿Creí que, que era parece... Vamos, No, mala. no, no tengo sueño de odio ¿Qué clase de sueños vas a tener con esto? episodio genérico de la playa? Ay, qué... Oye, bueno, bueno, me sorprende, de ¿verdad? <risa> Perdón. <risa> <risa> ¿Qué quería? <risa> ¿Qué? ¿Un hombre feliz? Un hombre feliz. Hombre <risa> feliz. <risa> <risa> Listo, ya terminó. Gracias. Bueno, es qué buena bueno. sesión. ¿eh? Ha sido la, la mejor sesión de Discord de la historia de Traps Community. Ay, bueno, ¿quiere mandar algún saludo? Y compártelo en su sí. título que Este clip. Un saludo, un saludo a... Un saludo a la casa. Un saludo. Un saludo, un saludo, saludo a, la a la comunidad de oh, Tramos. No. Sí. Yo sí. llego. Un saludo a la mamá del anfitrión. ¿Sí, ¿La mamá de quién? Un saludo uh -huh. para Perú. Pa Perú. Para que De puta mueran. De... Uh -huh. <risa> un saludo. <risa> a Todos carabas. quieren que... Hasta yo y soy peruano. Bueno. <risa> <Hola>. <risa> 20 minutos y cortando. Bien.